Sony. Nene, yo me he perdido en tu mirada Tantos anhelo luchando de madrugada Ahora sigo pensando en qué me pasa En qué nos pasó, hey, Perdida traté de encontrar mi fe Los abrazos ya no son como el ayer Y tus ojos ya no visten de café Tantas nova que quieren su nivel Perdido, trate de encontrar mi fe. Los abrazos ya no son como la ayer. Sus ojos ya no visten de café. Tantos bobos que corren su rimel. No está para llantos. Mm. Ella está en espera de un santo. Uy, quieren volver con su encanto. Y yo en espera esto ya hace rato. En la discoteca acelera. Uh. Más 120 por la carretera. Uy. Al parís se baja dos cócteles. Ah, está ready para partir la escena. No me dejes sola, baby. Soporte demasiado, vente. Suspira temor, sosurría dolor. Y ahora que te encuentras, vente. Hasta abajo quiero sentirte cerca. Estoy en el Joseo, me viro un par de vueltas. Llámame al privado, no te corro la cuenta. Estoy en la escena, pero pasa leyenda. Tra tra tra tra. Porque ese culo sí que vale uh, dinero Estás puesta para el juego Te tu palo serio Y haciendo lo que quiero Como como como Quiero hacerte mío baby Que me beses como nadie Tú me haces en lo que sé Salgamos de a las tres Si estoy contigo todo se me olvida Ya no quiero estar a escondida Sale tragos trago serías la salida Pero dale, dale mujer, su perfume es ahora chane Me encuentro yo, vuelvo a caer No pierdo en su aroma, bebé Tu a dim, soñé por la calle Pensando si todo volvería a ser La misma noche donde te encontré no, la misma noche donde te fuiste Donde te fuiste Mujer En brazos de otra En brazos de otra yeah. Tower on the Perdida traté de encontrar mi fe Los abrazos ya no son como la ayer Y sus ojos ya no visten de café Tantas roba que quieren su nivel Trate de encontrar mi fe. Sus abrazos ya no son como el ayer y sus ojos ya no visten de café. Tanto que corren su rima.